En el apartado anterior se me había olvidado un elemento importante que es un, eh, un dispositivo de audio para escuchar lo que estamos grabando y también luego pues para hacer mezcla. Eh, los monitores de estudio son bastante caros y obtener unos buenos pues eh, eleva bastante el precio entonces se eh, utilizan auriculares que los recomiendan muchos productores porque es más barato y podemos obtener unos resultados bastante buenos. Bien, los recomendados en Recording Revolution son estos Beringer HPS 3000, que son unos auriculares cerrados, baratitos, pues alrededor de 15 euros se pueden obtener, incluso eh, un poquillo menos. Y con esto sería suficiente para completar el estudio.